Bien hermano, yo, bien, hermano, yo les bendiga a todos en esta hora. Estamos aquí en su programación aprendiendo de su palabra. Y este que le saluda a su hermano y amigo, al reverendo Francisco Orlando y Gómez. Difundimos nuestra señal desde el pueblo de Arroyo Puerto Rico y el Ministerio eh, Radio Ebenezer, Arroyo Puerto Rico Incorporado, Gloria al Señor. Como dijimos, pues estamos aquí dando un estudio bíblico más en este día de hoy, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de comenzar el estudio, permítame orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre a ti te damos toda gloria y toda honra al Señor. Gracias Padre por esta oportunidad que tú me concedes de estar en esta hora, Señor, para traer este estudio bíblico, la cual, Señor, esperamos sea de bendición a todas las personas que nos escuchan en este momento, Señor, Padre amado, Señor, te pido, Señor, que seas tú, Señor, que tomes el control de todo lo que yo vaya a hablar y a decir en esta hora y no permitas que ninguna palabra necia salga por mi boca, sino que toda palabra que salga sea de edificación, consolación y restauración, porque yo sé que alguna vida tú le vas a hablar en esta hora. Gracias, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. El estudio bíblico que vamos a hablar en esta hora se titula La obediencia a Dios. La obediencia a Dios. En este estudio vamos a reflexionar acerca del tema de la obediencia, donde muchas personas, ¿verdad? Pues no les gusta mucho obedecer, les gusta mucho hacer las cosas a su gusto y su manera, pero vamos a ver y vamos a escuchar, gloria al Señor, cómo Dios se agrada de nuestra obediencia y para eso vamos a utilizar como plataforma el verso bíblico que se encuentra en Romanos capítulo 6 versículo 15 al 18, Romanos capítulo 6 verso 15 al 18 y leo y cito la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. De acuerdo a este pasaje, uno es siervo de aquel a quien se obedece con dos posibilidades disponibles, ya sea obedeciendo al pecado, siendo esclavo del pecado, o obedecer de corazón a Dios y su doctrina, siendo siervo de la justicia. En otras palabras, no importa qué tan activos estemos en actividades religiosas, lo que importa es que tan obediente le seamos a Dios,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 vuestros corazones necesitamos acercarnos a dios para que él se acerque a nosotros no podemos servirle a distancia sin conocerle solo podemos servir al que obedecemos y a quien nos sometemos como dice en filipenses capítulo 2 versos 5 al 11 leo y cito haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús el cual siendo en forma de dios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 Ese era el sentir de Getsemaní, según leemos en Mateo capítulo 26, versos 36 al 39 y el verso 42. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, Mi alma está triste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 no sea como yo quiero sino como tú ese es el sentir que nos dice la palabra de dios que debemos de tener no como nosotros querramos sino como dios quiere es fácil ser obediente cuando todo va por el camino que queremos cuando dios nos da el deseo de nuestro corazón lo recibimos con mucha alegría sin embargo ¿qué hacemos cuando las cosas no suceden así cómo reaccionamos cuando los planes del señor parecen diferir de los nuestros Ahí está la diferencia entre el ser obediente y desobediente. En tiempos felices, ambos reaccionarían igual. La felicidad no es lo que causa la caída de la gente de la segunda categoría de la parábola del sembrador. Veamos lo que dice. De lo contrario, como Jesús dice, reciben la palabra con gozo. Lucas 8.13 Pero este no perdura. En la primera tribulación, Caen, Mateo, capítulo 13 verso 21 lucas 8 y 13 cuando lo que dios quiere para nosotros no es lo que nosotros quisiéramos la voluntad desobediente oirá mientras que el obediente permanecerá diciendo si no hágase tu voluntad vamos a hablar de unos tópicos los cuales los vamos a dividir entre el número uno la obediencia a dios es mejor que que el sacrificio repito la obediencia a dios es mejor que el sacrificio en primera de samuel viene una historia bien conocida la historia del levantamiento y caída de saúl en el pueblo de israel saúl fue escogido por dios para ser el primer rey de israel en el principio era humilde de hecho en el día de su proclamación como rey de israel se escondía de la gente primera de samuel capítulo 10 verso 22 sin embargo, su humildad no duró mucho. Pronto se convirtió en orgullo y precipitación por actuar conducido por el pueblo en lugar de someterse al Señor. En primera de Samuel capítulo 13 vemos su primera rebelión. Saúl y el pueblo esperaron a que Samuel viniera para el sacrificio, mientras que los filisteos estaban listos para pelear al otro lado. Samuel llegó tarde. Viendo esto, Saúl hizo lo que no debió haber hecho. Ofreció él mismo el sacrificio. El obediente espera a Dios y guarda sus mandamientos, no importándole lo que cueste. Por otra parte, el desobediente es obediente mientras las cosas marchen bien. No obstante, cuando las cosas cambian, entonces las toma en sus propias manos, haciendo lo que a su propio juicio considera pertinente. Piensa que ha esperado mucho y que al final del día tiene que hacer algo. Samuel llegó exactamente cuando Saúl había terminado el sacrificio.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 al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por tanto, tú no has guardado lo que Jehová te, or te ordenó. Probablemente esa fue la prueba crítica de Saúl. Si la pasaba, si obedecía al Señor y su mandamiento, su reino sería establecido. Pero como no obedeció, su reino se iba a perder. Como Samuel le dijo, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Obviamente, Saúl no pasó la prueba de obediencia a Dios. Cuando vio que Samuel no llegaba, abandonó el mandamiento del Señor para hacer lo suyo. Después lo vemos repitiendo el mismo pecado en 1 Samuel 15, del 1 al 3, leemos. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos.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 primera de samuel 15 7 al 9 dice y saúl derrotó a los amadecitas desde avila hasta llegar a shul que está al oriente de egipto y tomó vivo a agak rey de Amalec pero a todo el pueblo mató a filo de espada y saúl y el pueblo perdonaron a agak y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno y no los quisieron destruir mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. A pesar de que el hecho de que Dios le había dicho muy claro a Saúl que tenía que destruir completamente a Malek, no llevó a cabo su mandamiento. O más precisamente, lo ejecutó solamente hasta el punto donde mejor le parecía a él y al pueblo. Así que destruyeron lo que les parecía más despreciable, pero salvaron lo que consideraron más conveniente. Sin embargo. Eso no es obedecer a Dios. Obedecer a Dios no significa el hacer su voluntad parcialmente hasta el grado de donde te guste más, sino que es hacer lo que Dios te ha ordenado exacta y completamente. Como en Jeremías 47, 10 dice, Maldito el que sea, el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Obediencia es hacer lo que Dios te ha ordenado, ya sea a través de su palabra escrita o como en el caso de Saúl, mediante revelación. El Llegar a, al grado de hacer algo que Dios no ha dicho nos hace desobedientes, aunque eso que hagamos sea en el nombre del Señor. El Señor no quiere que nos ocupemos de hacer nuestras cosas para Él, más bien quiere que seamos siervos obedientes, trabajando exactamente en lo que Dios nos ha ordenado hacer. Saúl y su gente hicieron el trabajo del Señor negligentemente. De acuerdo a él, no tenía malas intenciones, como dijo después, mas el pueblo tomó del botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Primera de Samuel 15, 21. El pueblo quería hacer sacrificios, pero no querían obedecer. Luego Samuel le dijo en el versículo 22 al 23 del capítulo 15 de Primera de Samuel: dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice. El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría, y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. No importa cuántos sacrificios hagas para el Señor, lo que importa es que tan obediente tú eres. Los sacrificios agradables a Él son solo los que Él mismo ha ordenado. El sacrificio genuino solo puede ser el que el Señor ha ordenado. Todo lo demás, aunque esté hecho en su nombre, es desobediencia. Una acción dirigida por la vieja naturaleza bajo la apariencia de la nueva. Como Jesucristo dijo en capítulo 7, versículos 16 al 18 del libro de Juan, dice, Juan le respondió y dijo,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 Después, cuando admitió su pecado, lo que tenía miedo de perder era su relación con Dios, sino su honor frente al pueblo. Luego Saúl dijo, he pecado, honrenme ahora, por favor, ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel y vuelvan conmigo. David, el sucesor de Saúl, también cometió adulterio y asesinato. Sin embargo, cuando Natal lo confrontó, eso se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, del 1 al 14. Lo que le preocupaba no era su trono, sino su relación con Dios. Eso se encuentra en el Salmo 51. Es por eso que David, busca, buscando la restauración de su relación con Dios, fue perdonado. Mientras que Saúl, buscando restauración del trono, fue rechazado. El segundo ejemplo que vamos a discutir en esta hora es el ejemplo de Abraham. Un ejemplo totalmente contrario al de Saúl es el ejemplo de Abraham. Probablemente ya no sabemos la historia de Abraham e Isaac. Isaac era el único hijo de Abraham y Sara. Era también el hijo que Dios le había prometido tener y el cual había esperado por muchos años. Sin embargo, un día Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a Isaac. Génesis capítulo 22, verso 1 al 2 dice, Aconteció después de estas cosas que probó Dios Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, eme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios sabía muy bien cuánto amaba Abraham a Isaac, sabía que él era el hijo que amaba. Después de todo, había sido Dios quien se lo había dado. Sin embargo, ¿acaso amó Abraham a Isaac? La bendición de Dios más que a Dios, teniendo que escoger entre los dos, ¿qué escogería realmente? ¿Se sometería a Dios incluso si eso implicara un enorme costo personal? ¿O como Saúl se revelaría haciendo lo que él quería? Volteando esta pregunta, a nosotros te podría decir, ¿seguimos realmente a Dios porque queremos conocerle y porque queremos estar con él? ¿O le seguimos solo por sus bendiciones, por los Isaac que nos ha dado? ¿O qué esperamos que nos dé? ¿Qué haríamos? Si como en el caso de Abraham, lo que fuéramos llamados a poner en el altar fuera la bendición, la bendición más grande que Dios nos ha dado, o que esperamos que nos dé, cualquier cosa que ésta sea, ¿usted lo haría? Aunque hay incontables bendiciones del Señor, por supuesto que esas no son el foco de nuestra relación con Él. Más bien, el centro debería ser el conocerlo íntimamente y a su maravilloso Hijo, el Señor Jesucristo. Como Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, verso 8 al 15, y cito Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús a mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él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 ciertamente no era lo más grato de esta vida él así como también otros hombres de la biblia no eran robots que hacían la voluntad de dios mecánicamente sino que eran como nosotros seres de libre voluntad que por sí mismos escogerían someterse a dios su obediencia no era robótica sino de corazón esa es la única obediencia de la cual habla la palabra de dios dios no quiere robots hombres que hicieran mecánicamente lo que él decía sino que pusieran el corazón en ello. Más bien quería que la gente lo amara con todo su corazón, alma y fuerza. Marcos 12.30 Quería seres de libre voluntad que decidieran de corazón el someterse por sí mismo a él. Regresando a Abraham, siguió la palabra de Dios a pesar del hecho de que implicaba la pérdida de su propio hijo. Luego, cuando llegó al punto más crítico, el Señor le interfirió. Génesis 2211 once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 era el demostrar si Abraham obedecía a Dios aun si eso implicaba el sacrificio de su bendición ambos, Saúl y Abraham fueron bendecidos por Dios uno fue hecho el primer rey de Israel y el otro tuvo la promesa de que en su simiente todas las naciones serían bendecidas sin embargo había una gran diferencia entre ellos la diferencia era que el primero iba tras las bendiciones de Dios lo cual lo condujo a desobediencia y su caída por el otro lado, el último iba tras el que bendice, devolviéndole al final a su hijo, junto con la confirmación de las bendiciones para él y su simiente. En conclusión, en el tema anterior examinamos la obediencia a Dios. Aunque este trabajo de ninguna manera fue cansado, espero que haya aclarado la importancia de esta materia. Como dice en Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8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 y humillarte ante tu Dios. Todo lo que Dios quiere que hagamos es obrar justamente, amar la misericordia y caminar humildemente con Él. Humillémonos bajo su poderosa mano para que Él pueda exaltarnos a su debido tiempo. 1 de Pedro 5, 6. Desobediencia, ya sea haciendo lo que el Señor no ha dicho que hagamos o no haciéndolo, lo que nos ha ordenado hacer, es una acción que no es de Dios. No importa lo que hagamos o las intenciones que podamos tener. Lo que importa es si lo que está hecho viene de la obediencia a Dios. Así como el sacrificio de Abraham o de la desobediencia de Saúl. El cual hizo y sacrificó su propio reino. ¿Cuál escoges tú? ¿Ser como Abraham o ser como Saúl? Lo dejo a tu discreción. Vamos a orar. Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que tú me diste, Señor, en traer este estudio en esta hora para tu gloria y para tu honra. Bendice los oídos que han de escuchar este estudio y permite, Señor, que no sean oídos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te pido, Padre amado, que bendiga, Señor, a todo aquel que escuche esta voz y que, Padre amado, Señor, comprenda que solamente en ti está la bendición. Te doy las gracias, Padre por esta oportunidad que tú me has dado, Señor, de disertar tu palabra a través de este estudio, Señor. Gracias, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Muchísimas gracias a todos por su audiencia, por habernos escuchado. Le invitamos a que accesen nuestra página web, la cual está en los comentarios, al igual el número de teléfono donde pueden escuchar la emisora 24 horas, 7 días a la semana si usted tiene problemas con la data o con el wifi etcétera pues usted hace una llamada a ese número y con mucho gusto usted va a escuchar la emisora 24 horas 7 días a la semana también tenemos la emisora musical HD la cual tiene alabanza solamente 24 horas 7 días a la semana sin cortes comerciales sin anuncios así que esperamos verdad que usted pueda escucharnos de igual forma nuestra programación sale todos los lunes, de lunes a viernes, perdón, de 7 a.m. a 8. Nuestra programación Levantémonos con Cristo, la cual tenemos noticias titulares del mundo y tenemos una programación bien variada. Así que le invitamos a que nos escuchen en esa en esta emisora, Gloria al Señor. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta aquí dejamos este estudio. La cual Dios nos ha permitido ofrecer. Dios les bendiga, Dios les guarde.